noches gente, bienvenidos, ¿cómo están? Saludos a todos los que se están poniendo a la transmisión, son las once de la noche, espero que se encuentren muy bien, hoy es jueves, jueves eh, 23 de febrero, que bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes, ya nos extrañamos, tenemos varios días sin transmitir, eh, y bueno, hoy tampoco íbamos a, a poder transmitir, pero eh, pues, eh, aunque sea un ratito que estemos y platiquemos con ustedes, eh, aquí, aquí nos, nos estamos con ustedes un ratito, porque sí ya nos extrañábamos. Mande saludos. Hola a todos, hola Chilanguita, hola Ghost, eh, hola Lupita, hola Rebeca, eh, hola a todos, qué bonito verlos a ver hoy aquí. Un poquito enfermos, pero bueno, ahí vamos. Sí, estábamos. Ahorita es lo mejor que pudimos estar porque en los días anteriores, pues, eh, el dolor de garganta, el dolor de estómago, porque, pues, como que me di una infección en la garganta y como que se me pasó al estómago. Entonces, pues, sí, estuve estos días, pues, sin ganas, este, mal. Y voy con el medicamento, con las inyecciones que, por cierto, me, me inyectaron. Pues más o menos ya estoy mejor, ahorita solamente es la, la gripa que eh, me molesta mucho eh, esto de estar constipado, de estar Ay, con sí. el flujo nasal. Oye, eso sí es bien molesto que uno esté por ahí y ya... Y Andrea hoy también le, le pegó como que la gripa, ¿no? O sea, tú ya habías tenido... Ya, ya estaba como con <coughs> síntomas hace, hace, hace unos días atrás, pero como que te dio y después otra vez yo... Y ya hoy me siento como débil. Sí, entonces estábamos como desganados y Andrea, pues hoy pensé que se iba a enfermar ya definitivamente porque se la pasó con flujo nasal, estornudando. veras me tengo que tomar la medicina de la gripe antes de dormir y tú también. Eh, ah, sí, no sé si ya me la tomé. Sí. Mm, Yo, ¿tú no. te, ¿A qué hora te la tomaste? A las cinco. No, no me la he tomado. No te la has tomado. No. Bueno, entonces es por eso que no habíamos hecho transmisión. Eh, y bueno, hoy tampoco pues traemos que un tema o algo como lo habíamos, eh, los habíamos acostumbrados. Acostumbrado. Hoy pues vamos a platicar de, de los casos que pronto han salido últimamente, platicar de lo que ustedes quieran. El chiste es estar con, con ustedes un rato y que sepan que seguimos vivos y que sepan que no nos olvidamos de ustedes que también nos pone triste si no hacemos transmisión, si no platicamos con ustedes, y pues yo tenía un ratote sin enfermarme, entonces me molesta mucho el que no, no pueda hacer nada, ¿no? Y que no tenga fuerzas, que no tenga energías, y que esté con todos estos síntomas. Ay, sí. Gracias mi hermana Sonia y Max. Dice, muy buenas noches, y Andrea, espero que se recuperen pronto con unos taquitos y coquitas se quita, un fuerte abrazo. Oh. Y ya no hemos podido comer taquitos, ni hemos podido tomar coquita. Bueno, ya ahorita sí nos servimos una coquita, pero eh, nos habíamos privado de, de comer. Tú, sobre todo tú. Con, Yo, lo, con lo del estómago, sí. Yo es muy difícil que me enferme el estómago, o sea, no. Pero la gripa sí me ha dado, esta vez muy fuerte. Y, y las veces pasadas que he venido no, no me ha dado así. No, <coughs> no. me enfermaba y esta vez sí. Me dio un poquito duro. Oscar León nos mandó 10 dólares, gracias, dice a la verga a la gripa, ojalá, mi hermano. Eso. Hay que mandarla muy lejos a uy, la sí. gripa. Uy, sí. Yo espero que mañana ya amanezca mejor. Hoy amanecí mejor de todos los días anteriores, había estado, pues, muy mal. Uy, a mí lo que me molesta es. Me, me sentí un poco mejor. A mí lo que me molesta es estar estornudando, uy. Sí. Uh -huh dice Álvaro, yo quiero que cuentes sobre tus programas en History, bueno gente, en marzo, el 8 de marzo, grabo para History, viene la tercera temporada de Inexplicable, entonces en marzo voy a grabar capítulos, para estar en la nueva temporada, en esa tercera temporada de Inexplicable, en, en History Channel así que, pues ahí vamos a estar presentes en algunos programas la Legión Oxlack será presente en, en programas en History Channel, así que gracias por, por preguntar Álvaro Recoba, gracias. Y ahorita lo que nos hemos puesto a hacer es, uh, pues la verdad, la verdad, la verdad es que destruidos completamente. Bueno, yo más, Andrea pues me ha estado cuidando, pero lo que hemos estado haciendo es pintando. Bueno, Andrea, yo duermo al lado de ella nada <risa> más, yo, yo duermo mientras Andrea pinta. Esta, hemos estado haciendo unos eh, muñequitos, unos eh, juguetes. Ah, debería deberías, No muestranos. los tengo aquí, ¿verdad? Los tengo, creo que ahí están, ¿no? allá. Ah. Entonces, eh, entonces hemos modificado algunos juguetes, porque como saben, me gusta la criptozoología. Y entonces, pues, no hay juguetes de criptozoología. Y Andrea me ha estado haciendo unos con con partes de otros juguetes, este y pues en eso nos hemos entretenido. Aquí tenemos uno, de lo, miren lo que hace Andrea. Este es el Mapinguari, para la gente de Perú, o de Brasil, eh, la gente que, que sabe sobre las bestias y las criaturas del Amazonas, este es el Mapinguari, una criatura con un solo ojo y una boca en el estómago, que es... Eh, el, el que cuida el, el amazonas, entonces pues no hay eh, juguetitos ni figuras sobre eso. No estos hay crímpidos. de eso, sí. Y Andrea me ha estado haciendo algunas figuras. Vean, incluso ahí, aquí se va a ver la pierna, vean abajo, se ve un pie normal y se ve como, ahí hubo un detallito que que se ve como le pusimos encima. Bueno, Andrea le puso una pasta, ¿verdad? Sí. Y se hace el, eh, la figurita, y así. Se pueden hacer muchos, muchos, muchos críticos. ¿Dice eso va es con alambre? No, no, no, es con alambre. Son juguetes que... No, sin alambre, sin alambre. Se, son juguetes comunes y corrientes, y se modifican. Sí, exactamente, modificamos los juguetes. Por ahí tenemos, aquí, Andrea también. Les vamos a mostrar otro. Ah, sí, mi... mi aquí. Kipi. Ki, ki, ki, ki, Kipwi, algo así se llama. Sí, lo este. vendo, lo vendo. Este también lo hizo Andrea. Está tatuado. Está tatuado. Eh, y lo que pensábamos hacer era ten, abrir una página en Facebook sobre sobre arte, sobre cosas que, que Andrea, en su mayoría Andrea, yo no le doy la idea y Andrea lo hace. Quiero uno grande, grande, grandote así para tatuarlo también. ¿no? hacer una página para que Andrea eh, pueda vender todas las cosas que crea porque ella esculpe, no, no escupe, no, de hecho no escupe, es muy, muy, no es muy este, educada, muy femenina y ella no, no escupe, ella no erupta, ella no hace sonidos por ningún lado. Bueno. No. Este, <risa> Ella habla despacito, tranquila. Es como muy, muy, muy, muy, ¿cómo se llama? Femenina, muy femenina, sí. <risa> Yo creo que así ya nace, ¿no? Noemí, gracias, Noemí Manzano, gracias, recuperense pronto, saludos. Gracias, gracias Noemí, Noemí. Te mandamos un abrazote, Noemí, que también hace escultura, también hace pintura, Noemí, le no sé mandamos de un abrazote. No sé ah, miren, aquí también. Andrea me hizo, hace ratito me hizo este chupacabras. Sí. Ese chupacabras también me lo hizo Andrea. Se venden, se venden. Y sí, los sí. hemos estado vendiendo en los grupos de juguetes. Sí. Vean qué, qué bonito chupacabras. Sí, ese se ve bien bonito. Sí, está padrísimo, ¿no? <coughs> cómo los pinta, cómo los hace. Andrea, súper rifada. Es plástico. Son, son, son juguetes que de pronto, por ejemplo, a este le hacían falta las manos, las alas, y Andrea se las puso y también lo pintó. Y pues aquí ya tenemos un chupacabras, que está impresionante, vean aquí. Sí. Vamos a poner los dos criptidos. Eso, ponlos ahí. Chupacabras y el mapinguari. Sí. Y por ahí tenemos más. Andrea me hace muchos, muchos juguetitos y me pongo, la verdad, muy, muy contento con eso. Yo quiero el bebé malandro, dice Aniel Max. ¿Quién quiere el bebé? Tenemos dos bebés malandros. Aquí está el otro. Otro bebé, sí. Otro bebé malandro. <risa> ¿Quién lo quiere? ¿A la una? ¿A las dos? Aniel Max dice que él quiere el bebé malandro. Eh... ¿Angel? Angel? Escríbeme a al WhatsApp. Entonces, si hacemos una página de... O tú hablas con, con Angela cuánto lo vendes? ¿Sí? Porque no sé, tú cuánto lo dejaste, no sé. Aquí está, un bebé... Y otro bebé. Dice Alba Recoba. Está bien chido, tipo noventero con las playeras, con la cara de Salinas y cuerpo de chupacabras. Exacto. Sí, ahí tengo. Sí, cierto. Andrea me hizo otros, ¿verdad? Eh, hemos encontrado algunos y yo los he pintado. Gracias. Se ven bien bonitos. O sea, Andrea, que se recuperen pronto y bendiciones, <ríe> Gracias. Juancho. Gracias. Gracias, Juancho. Gracias, qué buena onda, mi hermano. Y Eduardo Guzogo. O más 65 pesos, bueno, ya somos tres enfermos, ¿qué tipo de pintura utilizas para los juguetes? Yo siento que la mía me queda súper mate, sin chiste a ver, explícales cómo lo haces con la ¿Hay, pintura hay acrílica, un, hay un chupacabras ahí, ¿no? el verde, está ahí abajo mamá? ah, sí, con la pintura acrílica normal la pintura ah, y ahorita les vamos a enseñar las fotos también que, sí, que mando. aquí vean este chupacabras también, que Andrea no, sí está padrísimo, eh Miren, qué cosa tan más bonita. Este era otro, un juguete también de otra serie, algo diferente. Y Andrea lo modificó. Ah, bueno, yo lo modifiqué y Andrea lo pintó, ¿verdad? Sí. Ok. <risa> Habla tú porque voy a estornudar. <risa> ya no estornudé. Ya no. Ya no estornudé, pero... Quedan bien bonitos. Gracias a SH que nos mandó 20 dólares. Bueno, yo me tenía con el pendiente preguntando qué me pasaría con ustedes y claro, cuando podemos ver la galería para comprar algún muñeco. si queremos hacer una página en Facebook de donde esté la galería. Por ahora me pueden escribir ahí a Instagram o a él y ahí pues nos preguntan de los muñequitos y se les venden, ¿sí? Dice Luis Schaider Ah, ¿qué onda, el primero se parecía a una cariñosa con la luz apagada y mucho alcohol. Se veía muy linda. El segundo parece un bebé Mara Salvatrucho, o sea, estos. ¿Estos son Kipui o Kipi sí. Son muñecos japoneses. Volteale por detrás. Que de pronto oh, les comenzaron a hacer arte, o sea, les empezaron a tatuar, a pintarlos de alguna forma. Y pues ahorita son populares para para este, ponerlos en la oficina, en la tienda, en la, ¿cómo se llama? En la casa, en la oficina, eh, Vitacilina, como Vitacilina? En los que tatúan también, ahí en sus negocios de tatuajes, Sí, esos, esos esos monitos son caros, ¿no? Esos así solitos, sin tatuajes ni nada, son caros. Sí, son, son, ya, son antiguos. Sí, y ya pues con los tatuajes se ven bien bonitos. Dice Bebé Cholo Tira Barrio, dice Dalia Goretti, car sí. Carrillo Padilla. Mm -hmm. Ustedes si quieren, miren, hoy la verdad no tenemos un tema, sí te, sabemos temas, la verdad es como que si ustedes me preguntan por un tema sí. paranormal, la verdad que sí podríamos tener una plática completa, eh, pero preferimos o prefiero que, que, ya que mañana seguro estemos mejores, pero podamos ya tener una... Con, sí que con nos más digan galas, con más energía, verdad. Que nos digan, ¿no hay qué tema? Y <coughs> y mañana hablamos sobre ese tema. Sí, eh, pero podemos hablar de lo que lo que ustedes quieran, ¿eh? La verdad. Sí. Solo queríamos pasar un ratito con ustedes, a, a hacerles saber que pues que ya estamos mejor y que pues nos extrañamos, que queríamos hacer el, el, las transmisiones porque íbamos con un muy, muy buen ritmo, íbamos pues presentando los temas, nos, nos habíamos agarrado un buen ritmo para estudiar y para presentarlos, y me parece que podamos seguir haciéndolo, lo retomemos, pero mientras, pues la enfermedad, que ojalá nadie se enferme, eh, pues es bastante, bastante molesta. Sí. Llegó la hora de ir por los tacos al pastor, dice Oscar, ¿qué, li qué libros han leído últimamente?, Ok, me llegaron dos libros. Gente, también quiero decirles que con sus apoyos, porque literalmente eh, ahora sí que este programa y todo lo que ocurre alrededor del programa y hay es gracias a todo su apoyo de los superchats. Eh, tenemos dos nuevos libros. Los dos no, nuevos libros eran sobre... Están bien interesantes. Uno es sobre sirenas. Ah, sí. Están ahí, amor. De arriba, abajo del papel de baño, esos dos de arriba, creo. Ajá. Sí, pueden preguntar lo que sea, ¿eh? el chiste es que, y discúlpenos si alguien quería pues tener un programa hoy, denos chance, mejor lo, lo platicamos, este, mejor platicamos un rato, este que llegó en el nuevo caso de las sirenas, está interesante, no lo he leído, sé de qué trata, eh, es precisamente sobre la historia de las sirenas, pero bien interesante este libro, es de 1900, bueno, se escribió en 1900, eh, 1950, en 1950, esta es una reedición de 1983, y habla sobre las sirenas, pero sobre los avistamientos de las primeras sirenas, y que en aquel momento, por si ustedes no sabían, las sirenas... Eh, crearon en, la, en el imaginario de los navegantes a partir de los manatís. Entonces, lo que hay aquí es recopilación de avistamientos de manatís. ¿Por qué? Porque en Europa creo que no hay manatís. Entonces, cuando los europeos llegaron a América y vieron por primera vez a los manatís, ellos decían que eran sirenas, porque los manatís... Tienen pechugas, tienen bubis, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a contestarle aquí. A... Buena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Ya todo pasó. Pues ya hoy mejor. Mira, ya hoy ya pudimos estar aquí en transmisión. Sí, es lo que es lo que se nos hacía un poquito triste porque el que quiere el programa, pues sí se agüita, pero a veces así son las cosas. Sí, sí, pues, mira, afortunadamente no fue nada tan grave, o sea, sí, la verdad, la pasé mal, porque, pues, el dolor en el estómago y el dolor de la garganta ya no lo, so, no lo soportaba. Ahorita ya se me pasó el dolor, nada más tengo gripa que es fastidiosa, pero ya estamos mejor, gracias, Gabriel. Oye, y Andrea, ¿no se enfermó? No, del estómago no, menos mal, pero sí me quiere dar, a veces estoy como... Como débil, como otras agripada, veces, otra vez, otros días estornudando, o sea, sí, estoy como entre sí, ¿no? Pero eso es, sí es feito. Pues sí, está como. Agripada. Agripada. Y, y acá acá en Monterrey es muy difícil los cambios. Antier, estuvimos, eh, ¿qué serás? Cerramos en la noche como a 5 grados y al otro día teníamos 30 grados en la tarde. Ay, no. Uy, no. Sí, a veces con el y sol luego, también se enferma uno, ¿no? O sea, de tanto calor y, también y, te puedes y, enfermar, ¿no? Te digo, a mí lo que lo que me confunde es de que, oye, pues está el calor de 30 grados, pues me meto a con agua fría y luego pues tienes que dormir con el abanico clima. El problema es de que empiezas a sentir el cambio en tu cuerpo tan drástico. Ese es el, pro el problema. Uh -huh. Yo la verdad no sé <ríe> por qué me enfermé, o a lo mejor sí, porque salgo de noche aquí al patio y aquí hace siempre frío, un frío bastante penetrante, entonces sí. creo que yo creo que por ahí fue que me salí y me, me resfrié sí. y de ahí me vino la infección. A lo mejor fue que llegaste del trabajo de vigilante, ¿no? Y fue que ahí es donde te pegó la... Sí, es que en el trabajo de vigilante, como estoy afuera todo el tiempo, donde me está pegando el aire y el sol... Y pues sí, oye, eh, primero bien caliente, caliente, y luego que se mete el sol, frío, frío, frío, pues obviamente me tenía que enfermar. Sí, oye, la, este, pues a ver si la gente puede platicar algo de los avistamientos que ha habido. De hecho, siguen, siguen viéndose luces, ya no naves, pero sí se ven luces en los cerros. Y no sí. sé si la gente quiera retomar ese tema, ¿verdad? para ver qué está pasando con eso de... De, de lo de la, del gobierno de Estados Unidos, o eso va, ¿eh? que sí está, está interesante. Sí, yo vi algunos algunas cosas sobre el, que derribaron objetos voladores no identificados o sobre el objeto que fue encontrado en la playa en Japón. Sí he estado al pendiente de las noticias. Y pues sí. bueno, ahorita podemos platicarlo, claro. Ok. Bueno, no, pues perfecto. Entonces, qué bueno que ya estás mejor y. Y pues les mando un abrazote desde acá, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Gabriel. Un abrazo, Gabriel, que estés muy bien. Saludos. So, Saludos a toda la legión y sin Elena. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, cuídense. Bueno, estábamos en los, en los casos de, de las sirenas, eh, y precisamente este libro lo compré para hacerles un especial de sirenas. Y bueno, debo decirles también que no es con solo tener el dinero y comprarlo, hay que, hay que estar cazando los libros. A mí me gusta mucho estar buscando libros, pues, en las librerías antiguas o en Facebook también, pues, hay personas que se dedican a buscar libros. Y yo ya tengo por ahí algunos conocidos que sé que encuentran libros paranormales o de estos temas, y este de las sirenas, pues, eh, lo vamos a leer para poder compartírselos en un especial de sirenas que seguro estará chido, ¿no? Estará padre. Estos, eh, a ver... Este libro, este libro está bueno. Este, ah, se es llama, este se llama Los Mutantes Están Entre Nosotros. Y mira que al final hay una parte que, bueno, eh, aquí, bueno, los temas que hay en este libro son como de la mente, ¿no? Dice, la inteligencia es comestible, el fermento, el fermento de sabiduría el Club de los Sabios, o sea, va como, como explicándole a la gente sobre eso, y al final hay un test que dice, es usted un superdotado y te hace jugar un test. A oh, ver si tú... no, ¿Podemos jugar ese? Este, este libro tampoco lo he leído, acaba de llegar también, pero trata sobre mutantes, es decir, personas que tienen uh -huh. como más habilidades o dones, o como, pues, poderes, por eso se les sí. llama mutantes. Sí. Y yo no lo he leído, ni siquiera lo he ojeado. Pero dice Andrea que tiene. Y un... al final dice, eso está súper dotado. Y ahí vienen unas páginas donde dice cómo medir su inteligencia. Juegue a los tests, a los test, respuestas al test. Bueno, eso es la respuesta. qué no dice, hacemos ¿cómo? uno, que la gente nos llame y le vas haciendo el test y lo, eh, supongo que vas apuntando los aquí al final. Mira, está para jugar. Ah, ok, okay. Están okay. buenos, ¿no? Ok, pero es que Mira sí son test, son test como, como más difíciles. O sea, no, no son tan fáciles, no son como de las revistas estas. Mira, <coughs> aquí hay una fácil, dice complete la comparación, ponga el número. No, estos test sí son como, bueno, eh, no sé, yo creo que yo hice de estos en, para entrar a la universidad, pero son de esos de que hay un triángulo y un cuadrado y que... En la siguiente hay otro cuadrado y un triángulo y, y que sigue la secuencia o que es la secuencia. Entonces, esto es como eso, ¿no? Pues, pues sí. Mira, ¿cuál, ¿cuál de estos dice? ¿Cuál de estos? que de comparación? Ah, dice, marca el dibujo que no corresponda. O sea, por ejemplo, estos textos. Son dibujitos como de, exacto, como de seguir la secuencia. Ajá, como de secuencias. Entonces, no sé. Yo, si quieren, ha, ha, hagamos algo. Si quieren, bueno, no lo tengo planeado, pero podríamos armar algo para que pasemos un rato agradable. Eh, ¿Qué? Porque estaría padre hacer los test, ¿no? Sí, sí, sí. Test sí. psicométrico, dice Gerardo Guzmán. Tengo por ahí un juego que no salió a la venta en las jugueteras. Es un juego de mesa que lo hizo un... Pues una persona se creó su, su propio juego de mesa. Cuando iniciaba el internet hace mucho tiempo, había un juego que se llamaba Adigma. Era... Eh, fíjense cómo lo jugábamos en aquel entonces, en la prehistoria. Por correo. Te lleg llegaba la pregunta por correo, la pregunta de Adigma, y tenías eh, cinco horas para contestarlo. ¿Por correo? Ajá. Mm -hmm. Entonces, tenías la pregunta y tú contestabas ese correo y después, más tarde, te llegaba como la lista de las personas uh -huh. que lo hicieron en menos tiempo, cuál iban a la cabeza. Era un, un juego por internet, pero solamente pues, en ese tiempo se jugaba por correo. Y tú veías en qué número estabas dentro de, de ese juego. lo jugaban miles de personas. Adigma se llamaba. Un, un juego bien interesante era sobre, eh, sobre como inteligencia, cultura, conocimientos. Me gustó tanto ese, ese juego que se hacía en internet que le seguí la pista al creador de Adigma y en un momento él en la Ciudad de México hizo una exposición de juegos porque él había inventado otros juegos de mesa mm -hmm. y el juego de Adigma lo había hecho también para, para un juego de mesa, que no fue popular, no tuvo éxito, pero yo fui a, a la presentación de ese juego que creo que nadie más fue, y, y me autografió el, el juego de Alejandro sí, uh -huh. y lo tengo. Y mm -hmm. ese juego no, no creo que esté a la venta. Solamente lo presentó y ahí lo ¿Y tengo. ¿Cómo es? Yo nunca lo he visto. Es, es que no quiero mandarte porque la gente piensa que soy muy... Y estrella? no lo puedes buscar ahí en Internet, ¿no? No, pero está aquí abajo. Mm -hmm. O sea, ¿quieres sacarlo? No, porque no sé dónde. Aquí tú. tú abres la puertita y es una caja naranja nada más. Eh, esta puerta. Sí, sí mamá, esta de acá. Ajá. Y hay una caja naranja. Ah, está abajo del muñeco eh, diabólico. Ay, santo Dios. Ahí está el muñeco <risa> diabólico. ¿Está arriba o abajo? Abajo del muñeco diabólico. Ay, si no, quieres, me da miedo, meter la mano. Pues pásamelo si quieres el Ay. muñeco diabólico para que la gente lo, lo vea, porque lleva años encerrado ese muñeco. Y... Mi amor, no, me da miedo, meter la mano. ¡Sácalo, sácalo! <risa> ¡Ay, Dios! Échamelo, de hecho, a ver. ¿Qué es eso? Es chencho. ¡Ay! No, mi amor, me da miedo. ¡Dámelo, dámelo! ¿Qué? ¿Qué te doy? El muñeco y saca también la caja de naranja que está ahí. ¡Ay, no! Dios mío. A ver, Achencho. No, no lo no, veo. No. ¡Ay! Esta caja, pero estás arriba, mi amor. Sí, Ajá. mírala. Sí. Esto es lo que tú viste abajo. O sea, ¿el muñeco dónde está? No sé. Ahí hay un muñecote. Pero abajo. ¿A poco ya se debe haber escapado? O sea, ¿no ves ni un muñeco ahí? Sí, pero está abajo. Ah. Yo pensé que ya no había nadie, que es un duende, ya se fue. A ver, muéstramelo. Vamos a, vamos a sacar a. Ah, no, no sacaste a Chencho, ¿verdad? ¿Este? Ajá. No, no sé qué sea muñeco. Me da miedo agarrarlo. Aquí está. Eh, <risa> dice. A mil, ¿Qué? Dice, para Oxlack, con el gusto de compartir momentos enigmáticos, adigmáticos. Luis Alfredo Cortés, el 10 de septiembre del 2000, no sé, se borró ya la, la fecha, pero esto tenía que ser después del 2008. Eh, oye, ser. eso, ¿cómo se juega? Se ve chévere. Está padre, adigma. Abre tu intuición. Vamos a abrirlo a ver oh. qué. A ver, dice que se escapó el muñeco. Había un muñeco ya adentro. Sí, pero ah. sentí pelos y dije pues sí. no. <risa> sí, sí. Dije no, yo no meto la mano allá. O sea, más al fondo no. Está padre dije, este. No. Solo lo he jugado una vez. Está... Vamos a ver si lo podemos jugar. O vamos a ver si podemos hacer algo. Está bien, bien padre este juego. Hola, Giju. Hey, y te digo que se jugaba por correo. ¿Quieres, ¿Nunca has jugado? ¿Quieres leer las estas? Oh. Mira. Ah, ah, ok, ok, ok, Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama el bebé tatuado? No, no tiene nombre, está, está um, a la venta. Se llaman Keep Weed. Algo así, ¿no? Mira, es que sacas una tarjetita, bueno, aquí, la verdad, está el, el este. Uh -huh. las, las cestas el este de las cestas está el este de las cestas las reglas del juego pero lo que estoy viendo es que si sí necesitarían que estuvieran presentes porque de estas cinco preguntas hay que resolver algunas eh, viendo la, la imagen o sea que son preguntas como eh Ah, juguemos así. Son las soluciones. Aquí Todo están las se soluciones. aprende En el proceso. A ver, aquí están. Vende mi chupacabra, sí. Pues escríbeme, Felipe, al, al Instagram, y te vendo un chupacabras. Siempre es, o a el de él, y ahí hay chupacabras, hay chupacabras para todos. Ah, mira por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Esto es más lo que era Digma. Aquí dice en la, en la pregunta 3. Descifra y descubre en qué ciudad nació el sospechoso que perseguimos, eso es todo lo que dice, y bueno para que ustedes no vean la respuesta, voy a ponérselas así, van a verlo en pantalla. Ahí está, dice descifra y descubre en qué ciudad nació el sospechoso que perseguimos. ¿En qué ciudad? Y están esas palabras y ese sombrero, y dice buscamos buscamo mano. ¿En qué, ¿En qué ciudad crees que... Yumanji. que nació el sospechoso? Este. Andrea? ¿En qué ciudad crees que, na, que nació el sospechoso? Ajá. Uy, eh, eh, no. Ahí dice buscamos mano. Muestra, déjame ver. Hay no ahí en pantalla, vamos, hay en pantalla, a ver. Eh... Uy, Dios, está difícil. A ver, a ver, yo voy a, a buscar. A ver, a ver, está, está difícil. Mira, a mí el sombrero me parece como es de, como que es de Inglaterra, ¿no? Esos sombreros se utilizaban en, en Inglaterra. Eh, podría ser Londres, pero las letras. Ah, buscamos mano. Oh, ok Mira, yo digo que es Londres. El bus. Los buses rojos. Camo, no sé qué sea. Pero sombrero también tiene que ver con Londres. Y mano, tampoco no. Pero yo digo que en Londres. ¿Tú? Pues yo digo que... Yo solamente por el sombrero me guío. Irlanda, dice Daniel Max. Gracias, Blue Brother. Gracias, salud. Y espero estén con total salud muy pronto. Gracias, mi hermano. Vamos a, vamos a revelar qué es qué era la respuesta y ahorita... Uy, sí, vamos ja, a sí, no, no, no, no, no sé. Dice que es la 3. Ay, Me gusta este juego. Ay, Pero debe tener... Debe tener donde saber ah, las respuestas, ¿sí ya, ¿cierto? Ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya vi cómo es eso. Es Roma. Buscamos hombre romano. Ah, es Roma. Ah. Miren, ahí está, nuevamente. Buscamos. Según es Roma, dice, buscamos hombre romano. Yo no sé cómo, pero que era Roma. Oh. Buscamos hombre y la R, la R y la O. Wow. ¿no, no, yo nunca, eso sí nunca lo hubiera encontrado. A ver, vamos, ya estamos entendiendo un poco, ¿no? Vamos a ver si encontramos otra. Ahí está chévere, a ver. Sí, esta está. está Participen para que ganen dinero. A ver, vamos a ver si encontramos otro. Otro donde se pueda ver bien. Aquí, por ejemplo, dice el número dos, que es, esto es facilito, ¿no? ¿Qué es el número 2? ¿Qué es esto? Dice el número dos, ¿qué es esto. Pongan en pantalla qué es el número dos, ese es facilito. Un corta uñas. Un corta uñas, ¡Eh! sí. Acá abajo dice, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? ¿Es un tronco, está durmiendo, está una cama? ¿Cuál crees que sea el concepto? Eh, un tronco que duerme es el concepto... Eh, mm, un tronco que duerme. A ver si son tan inteligentes. Eh, está durmiendo tallo durmiendo, Arbol, árbol, árbol <risa> durmiendo, un concepto es, mm, durmiendo ¿cómo? como un tronco, durmiendo como un tronco, sí, será, durmiendo como tronco, durmiendo como tronco, a, a ver, ver, a si, ver, a, a ver. ver si me gané los dólares, dormir sí, como no? tronco, sí, uh, órale, uh. Oh, no está tan difícil, yo pensé que era difícil, pero sí está difícil, pues <coughs> sí, Dormiendo como tronco, ah, o sea, miren, Andrea, muy bien, Andrea, a ver, vamos a ver. Esta es una imagen, pero mira, será que sí se esa, dice que dos imágenes, ¿qué? Dos imágenes se encimaron, ¿qué son? Yo digo que se encimó la serpiente. Dice dos piezas se encimaron, ¿qué son? O sea, ¿cuáles son las dos cosas? Está muy fácil, ¿no? Parece una como una cobra. Sí, parece una cobra y una copa, ¿no? ¿Le sabes a la baraja? Sí, sí, me gusta la baraja. Es, eh, Yo digo que se encimó la serpiente esa. Pero dice que dos, ¿no? Ahí, so, ahí yo veo... Serpiente de... y trofeo, sí. Estaba fácil. A ver, vamos a ver. Cobra y capa. Vamos a ver uno ya más difícil, porque... Creo que está muy fácil. ¿Qué a es ver. esto? Aquí hay una que, ¿qué es esto? A ver, déjame decirles esta pregunta. ¿Cuál es la palabra? A ver, ¿cuál es la palabra ahí? En la número tres. Ese sí, ya empezamos desde ahorita, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál crees que sea la palabra, Andrea? Pensé que era, no. In-ver-no. Inverna, inverna... No. ¿Cuál es? Inverna... No. Intercambio. Sí, dice, dice Wilterino, intercambio, intercambio, dice Wilterino... Uh, ganaron porque tres. me ganaron a mí porque se escribieron primero. Eh, a uh, ver la tres. Intercambio, sí, sí, sí, intercambio. Ok, no están tan difíciles. A ver, ¿cuál es esta? ¿Qué es esto? Eso este, es muy fácil. Está fácil, está fácil. Sí, eso es fácil. Es que, eso es fácil. So, solo si, si son fifis a lo mejor no saben qué es eso. <risa> ¿Qué es esto? Si son fifis la verdad no sabrían, ¿eh? Pero como aquí la mayoría somos como, como gente normal, entonces hoy yo sabemos qué es eso. <risa> Álvaro Borcó, es un tanque de gas, tanque de gas, dice Rebeca Hernández. El vaino del gas, sí, exacto, sí, Ese lo, lo identificamos todos, ¿verdad? Todos, todos. Ese está chévere. Mira, mira, aquí, este también está chido. Dice: ¿Cuáles son los tres animales que, que, que arman esta criatura? Tres animales que arman esta criatura, ¿cuáles son? Yo ahí veo una gallina, una jirafa y no veo más. ¿Son tres animales? Son tres. ¿El cagallo? <risa> el ah, sí, el cagallo? se parece, sí. <risa> el cagallo. Gallo, jirafa y rana, dicen. Gallo, joropa. Sofía dice y rana. gallo, jirafa y sapo. La Legartica, jirafa y gallina. A ver, vamos a ver sí. cuál es. a ver quién ganó. Dice, hay una jirafa y rana. Girafa eh, y rana, sí. Este está chévere, el 2 y el... A ver. Ah, eso está muy fácil. Ese, este dice que ¿cuál es el concepto al del libro? ¿Cuál es el concepto, gente? ¿Lo puedo decir? No. <risa> Ese está fácil. Ese está fácil, sí. ¿Cuál es el concepto, jefe? Jefe, digo, gente. A ver, el que escriba primero gana. A ver, el que escriba primero gana. Ya, ya, Wilterio. Pie tenino. de página. Andrew. Pie de página, sí. Pie de página. Pie de página, sí. Andrew. Y aquí, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Este, ga gana no Gama. G ga ga gargajo no ga ah, no gapar gapar gabardina gabardina ah ay sí sí sí gabardina Eric lo puso también Andrew también va sí es eso sí. gabardina ah wow <risa> salud, salud, ¡Ah! salud, salud. Gabardina, sí, salud, Gabardina. salud, salud. Oye, son inteligentes. Me gustaría que hiciéramos el juego así todos juntos en algún lugarcito, ¿no? Sí, pero que pudiéramos dar regalos también. Me gustaría, sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el nombre secreto? Ah, mira, dice: ¿Cuál es el nombre secreto? ¿Cuál es el nombre secreto? Alonso. Alonso. Alonso. Alonso. No. Yo ya sé cuál. ¿Sí? No. Alonso López. Exacto. Alonso López. Alonso López. A ver esto de ver. Elon Musk. Alonso López, Alonso López, quien dijo Alonso López? Se ganó una fanfardia. ¡Bravo! Ah. Acá hay otra palabra. A ver, dice... A ver, ¿cuál es la palabra aquí? ¿Cuál es la palabra en el número tres? Dice Álvaro que también existe el apellido pescado. ¿Cuál es la palabra? Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. No lo voy a decir. Ya. Ah, frambuesa. Eric ya la dijo. Frambuesa. Eric, Eric, va bien, ¿eh? Frambuesa. Eric, nunca creo que había estado acá y, y va bien. ¿Me das chance? Déjame ir a sonar. Okay. Frambuesa. Ah. Dice, ¿qué es esto? Uy, no. Aquí sí no tengo ni idea que sea esto. Voy a poner esta. ¿Qué es esto? A ver si lo ven. Ay, no. A ver si alguien sabe qué es esto. Unos gatos peleando. ¿Tú sabes ah, qué es esto, amor? No ver. tengo ni idea ¿Qué es esto? Una carta, dice Ah, caray, a ver Ese sí está difícil a Ni ver. yo supe qué es eso Ah, chingada, a ver Eso sí está interesante, a ver ¿Qué es esto? Una polea, dice Josué eh, Un dron, un timón, manecillas de un reloj Sí, son manecillas de un reloj, a ver, vamos a ver que sí Dice manecillas de un reloj. Manecillas de un reloj. Oh, no sabía. ¿Quién, le, quién latinó? ¿Quién latinó aquí? Manecillas de un reloj. Eh, ¿Quién fue? Aquí, de hecho, voy a poner en pantalla los que adivinen, ¿no? Fue mars. Fue Mars. Fue Mars, manecillas de un reloj. ¿Qué, ¿Qué tal si ya que entrenamos? Ya que entrenamos, ¿por qué no empezamos el juego? Y apuntamos a ver sí. quién gana. Sí. ¿Sí? Sí. Va, va, va. Vamos a hacer chévere, un jueguito. Eh, Tenemos libretas. Aquí. ¿Ah, ¿Hay hojas? Sí. No quiero lastimar esas. ¿no? Y ya habías jugado, dice, dice manzana. Sí. <risa> sí, jugué una vez, te dije. Aquí, mira. Está chévere. Aquí, vamos a, a jugar aquí, por aquí. A ver quién es más inteligente, ok, gente. ¿Quién es más inteligente de, de, de la transmisión? Vamos a poner aquí los puntos, bueno, que será una rayita, ¿no? Sí. A ver quién adivina más o quién, sí. quién. Tú vas a estar, vamos a estar pendiente de que salga primero para que la pues gente. Que pendiente. Para que no digan, no, no, yo dije primero. Ya ya lo escribí, o sea, yo soy más inteligente que él. No, no, todo eso vamos a evitarlo. Pero, ¿ok? pero regalemos algo, amor, porque hay que motivarlos. Ok, quiero que Escriban la respuesta correcta y regalamos qué? ¿Un chupacabras pequeñito? Un chupacabras, no. Eh, Un monito este. No, yo tengo extraterrestres. Bueno. Un extraterrestre. Y sí, para que se motiven y para que. Ajá, qué? uno, este, mira. Ahora sí se van a poner las pilas. Es extraterrestre, lo vamos a... Con todo y polvo. Es <risas> extraterrestre, lo vamos a mandar a una casa. Pero si es de México, lo mandamos. Si es de otro país... Si es de otro país, le mandamos aunque sea un videíto, ¿no? O algo por... Por este... Por mensaje, por audio, lo que sea, ¿sale? Pero si es de México, sí les mandamos este. Sí. ¿Sale? Entonces empezamos el juego. Ahora sí. Estamos en. Hoy no hay relatos oscuros, pero hay el juego de la inteligencia. Bravo. Porfex enviarla, dice. Sí, una, se manda la eh, Dice: el en el pacto Oxlack y Serma. Va, vamos a, a poner la primera. Entre, entre los dos decidimos cuál. Este. A ver, ¿cuál es el concepto? A ver, ¿cuál Va. es el concepto? Primera, para que pongan atención todos. Primera oportunidad, póngase buzos. Vamos a ver quién es más inteligente. A ver. Solamente se, premia, bueno, se puntualizará la, a la primera persona que diga el concepto correcto. Hay que, ten, hay que saber cuál es entonces nosotros para que todos lo vemos, ¿no? Es, mira, es el 3. Sí. Y acá está el 3 ah bueno, okay. listo, listo, ya sabemos, ¿no? entonces listo... quien diga primero lo apuntamos, ¿va? vamos por ese extraterrestre o por mensajito o por video, ¿cuál es este concepto? ¿cuál es el concepto de esta imagen? ahí ya lo están viendo ya, ya lo están viendo. Y murable le falta una, otra palabra. Álvaro, también le falta otra palabra. Sí. Ya, Sergio. Sí. ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Bravo! ¡Sergio! Sí, latino. ¡Sergio G! Vamos uh, aquí, Sergio. inteligente! Uh, la, ¡Sergio! La hizo muy, muy rápido. ¡Sergio tiene uno! No es tan difícil ese, ¿eh? No se, ve, no se pongan tan... Aquí hay otro de cuál es el concepto. A ver. Este está bueno. ¿Cuál número es? ¿Cinco? Ah, cinco. Ah, ah ya. Ah, muy bien. Ya, entonces. Aquí Listo, se... a ver. Vamos a ver el concepto de este. Vamos a ver quién. Tacos de canasta. <risa> ¿Quién lo escribe primero? ¿Cuál es el concepto? A ver, ¿cuál es el concepto? ¿Y está fácil? <risa> Yo ya sabía que iban a decir eso. <risa> y aquí, Iván Verdeja dijo, sí, estirar la pata. Ya, Iván Verdeja, Iván Verdeja, sí. Iván Verdeja, ahí está. Sí. Escribe Iván. ahí. Iván Verdeja. Verdeja. Todos los demás se fueron con... con Jalar el sí, cuello más. al ganso. Sí, yo sabía que iban a decir eso. Jalar ese, al el cuello cuando... al ganso. Todos pusieron lo mismo. Jalar el cuello al ganso. Sí. A ver. A ver. Este o está muy fácil? Está muy fácil. A ver, este. Aquí hay otro concepto. Está bueno también. Mira, este va a estar interesante. Uh -huh. Dice: eh, pongan atención, apenas van dos, dos que van, llevan un punto. Dice: John tiene una casa, de modo que sus cuatro paredes están orientadas hacia el sur. ¿Cómo puede ser esto? Se los voy a poner otra vez ahí. A ver, a ver. Que se vea. Espera, que enfoque porque no ha enfocado. Sí, sí, ya sabes lo que oh, Un poquitín más lejitos. Estoy tratando de que enfoque, pero...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 Eh, Green River porque vive en una cueva, no. Está en el manicomio, no. Internauta es una pirámide, no. Alejandro una casa del árbol, no. John tiene una casa de modo que sus cuatro paredes están orientadas hacia el sur. Se cayeron las paredes por estar en el Polo Norte, dice Jordi el niño polilla. ¿Cómo ves, atinó el Jordi el niño polilla? Uy, que dijo, ni siquiera me mostraste. A mirar Porque está esto. en el Polo Norte de la casa. Mm. Eso, la verdad, yo no lo hubiera. No. ¿No? El, el niño Polilla, ¿cómo se sí le atinó? Niño Polilla, uno. uno. Está en la azotea. Dice, ¿tienes otro? Acá hay uno que está chévere. El concepto, mira ¿cuál es el concepto? ¿dónde está? es el 3 ah, ok, ¿ya sabes cuál es? sí ok eso está bueno ok, vamos a ver, ¿cuál es el concepto? deja quitar esto del niño Poliña dice, si Jaimito lo dijo antes yo no vi a Jaimito pues puro YouTube, así yo no juego ¿cómo Dalia? ¿cómo que puro YouTube? Aquí estamos viendo también tus respuestas, Talia. ¿Cuál es el concepto de este? A ver. ¿Cuál es el concepto de ese? Taikempo respondió primero. Oh, Taikempo. Oh. Así ah, que se responda rápido, no se vale ¿eh? oh. que vayan y busquen en Google, no. Se demoran mucho. <risa> Taikempo. No, ¿tú crees que van a ir a buscar, no? ¿O ah. tú crees que alguien buscó? O sea, uh. lo de la casa en el Sur que es que lo vayan a buscar? No, no, eso sí no. Para, la, para chambear, para trabajar, para mecánica. Re respondió Tai Kempo. Acá hay preguntas. A ver, o sea, hay, hay preguntas. ¿Qué nombre? Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Podría ser esto, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a ver Sí Perdóname si estoy ¿qué, muy bien. ¿Qué lento. es? Porque no lo vimos Yo tampoco vi qué es, a ver, a ver. <risa> ¿En serio? A ver, A ver, es que no veo No veo ah. ¡Oh! ¿Sí? Ese sí está difícil A ver, ponlo A ver si le atinen <risa> Pero yo no lo entiendo A lo mejor está mala impresión, ¿no? Nuestra. Porque si no, no, no creo que lo vayan a adivinar. No, no lo adivinan. ¿No lo adivinan, no, verdad? No. no. Mejor otra, porque esto está sí está, esto está muy difícil. Eh, puede ser este, que es decir, sí está fácil. Mira. O esto. ¿O no? Este. ¿Ese qué es? No sé. A ver. <risa> eh, sí, está bien. ¿Sí? Sí. A ver. Ah, Ok, ok, vamos a ver, aquí está la siguiente pregunta, sale para toda la gente que está en vivo y en directo, ya ves que había un concurso así por internet, por Facebook, creo que ganabas no sé cuántos miles, si respondías correctamente, ya no me acuerdo, pero fracasó, a ver, ay, es que no enfoca esta madre... No veo, no, veo las, no veo bien las fotos de mi celular, es un Nokia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El número dos, ¿qué es esto? Ya, Dragon World. Mira. Uh, ah, no, acá, mira. Sí, acá. lo dijo, lo dijo. No, Aldo Chan primero. Ah, sí. Aldo Chan. Aldo Chan no, pero dijo. yo opino qué dijo primero. Una ah, piña. yo opino qué entonces lo dijo primero, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Yo opino que. Puso un piña Y uh, no. es que Dragón no iba a ganar, pero puso una pila. En lugar de piña, puso pila. Piña, piña, Punto piña. Punto para Dragón. Pino, pino. Da, dale a Goretti, y ya por fin le, ya le atinó uno. Muy bien. Yo opino uno. Este, el 5, está bueno. Está bueno. ¿Por qué? Ok, que okay, vamos a ver. Gracias a Wilterino. Cuatro mil, cuatro mil Wilterino. Oye, Wilterino, hace rato estaba ganando y ahorita que ya estamos en el concurso, ya no ha adivinado. Ya eh. no ha adivinado. Sí. Vamos con el siguiente, Wilterino. No te preocupes. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el concepto de este dibujito? Ahí está. ¿Cuál es el concepto de este dibujito? Lista, ahí, ahí se guardan. ah, es que dice la gente que va desfasado en Facebook, y por eso no ah, mira caja de zapatos, ya, ¿quién dijo? Eduardo, hay ¿quién dijo? ¿quién dijo? primero Sergio, Sergio, no Alejandro, tiempo puso caca, Eduardo más arriba, más más arriba, Caja de zapatos. ¡Wilterino! Ah, no, Carlos Loya. Carlos Loya, mira. Sí, ese. ¿Sí, verdad? Sí. Oh, ¿Y son inteligentes Bravo. o cómo hacen, eh? Wow, wow, ¡Carlos Loya! Mira, ni uno ha repetido. Todos van empate con uno. Este es esa, este es chévere. ¿Cuál? ¿Este? O, o, ¿O otro? Es ese. No. Ok, vamos con la siguiente imagen, pongan atención, todos van 1-1 y los demás van 0-0, cero, cero. Eh, vamos a ver la siguiente imagen, ¿qué es esto?, A ver, un moño. Ya, sí. ya está. Aldo. ¿Quién fue? No, Aldo Chan. Sí, él dijo un moño, pero un moño. Enrique, de... mira. Ah, no. Sí. Enrique, ¿no? Mira, aquí está Enrique, un moño, dragón, un Ah, moño. sí, Enrique dijo primero Enrique, un moño. Enrique, K. Dicen los de Facebook que, que ellos no pueden porque va desfasado la transmisión. Pues para YouTube. Sí. Ven, ah, pero es que a lo mejor porque les consumen los datos, no pueden. Ah, pues sí. Ah, no puede ser, tienes razón. Porque consumen los datos, no pueden, ¿verdad? Sí. Tienen razón. Este está bueno. Este sí está fácil, el 5. esta va para la gente de Facebook nada más. Para que no digan que, que no los este, no tomamos en cuenta, va para la gente de Facebook. De hecho, los voy a separar, ¿sale? Los de YouTube, una y una. YouTube arriba y Facebook abajo. Ya está. Para Eso. que no digan. Eso. ¿Cuál? ¿El 5? Sí. Está fácil. Está fácil. El concepto, el número 5, para los de Facebook. Para los de Facebook. ¿Cuál es el concepto de esta imagen? Ahí está. ¿Cuál es el concepto de esa imagen? ahí está David, David BCM ahí está David BCM oh, uy, pero la piensan rápido sí, son rápidos wow, wow, wow, David lleva wow, uno wow. en Facebook David lleva uno en Facebook ese está bueno este va para la gente de YouTube el 5 a ver, el 5 ok A ver si la si tienen. Para YouTube, este, ¿cuál es el concepto de este? ¿Cuál es el concepto para YouTube? Y si alguien de Facebook lo responde, pues se le va para el de Facebook, ¿eh? Sí, contesten. Pueden contestar los de YouTube o los de Facebook. ¿Cuál es el concepto? bartender. Mira, Rebeca, ya, Rebeca, uh, Rebeca, Rebeca se puso las pilas. De ahí está Rebeca de Facebook. Uh. Traje de etiqueta para Rebeca. Se llevó un puntito Rebeca en Facebook. Bravo. Ahora sí nos teníamos los de YouTube, ¿eh? Traje de etiqueta para Rebeca. El 2. Ok. ¿Cuál es el concepto? Ok. Este es para Facebook, pero si no responden los de Facebook, pues entonces los de YouTube. Pero bueno, para Facebook, primero se tomará el eh, Facebook, que comente en Facebook. ¿Cuál es el concepto de ese? Mm -hmm. Ahí está, ¿no? Ya. Eduardo Jugoso. Ah, pero. Jordi. No, pero era para Facebook, entonces. Um. <ríe> se enoja bien rápido. Palma de la mano, Francisco Salas. No se enojen que estamos jugando. Francisco Salas en Facebook. Ahí está Francisco Salas en Facebook. Uh. No se enojen. No se enojen que estamos jugando. Ah, no, que yo dije primero, que no sé qué. A ver. El uno. ¿Cuál es el concepto? Ah, ok. Ese está facilísimo. ¿El concepto? Sí. Sí. Este es para la gente de YouTube, pero si alguien contesta de Facebook antes, pues adelante. Ahí está. ¿Cuál es el concepto ese? Eso, Álvaro Recoba. Eso. Álvaro Recoba ganó. Desde Facebook les ganó y eso que va atrasado, ¿eh? Álvaro Recoba. Cagallo, dice Daniel Max. Cagallo. Estoy buscando, estoy buscando. Este, mira, ¿qué es esto? Sí. Sí, sí. No sé qué es. Eh, vamos a ver, adivinen, este es para Facebook, pero si no adivinen los de Facebook, para la gente de YouTube, ¿qué es esto en el número 2, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, otra vez, enchinador, dice Álvaro Recoba. Álvaro Recoba oh. es el primero que tiene dos, ¿eh? Álvaro Recoba es el primero que tiene dos y de Facebook, Álvaro Recoba, enchinador. Muy bien. Enchinador. Le ganó incluso a las mujeres. Y este era un artículo de mujer. Enchinador, dice Álvaro Recoba, es el primero que tiene dos puntos. La oh, el cinco. <coughs> Está chévere. Descifra y descubre quién gana el pleito legal. No, no, no. El 5. Abajo. Ese. Este. Ajá. Ah, sí, sí. Ese. Este. Este es para los 12 ¿eh? Es para Facebook y para YouTube. Así que dice descubre. Descifra y descubre quién gana el pleito legal. ¿Ya sabes quién, ¿ya sabes quién es? Sí, sí. Entonces, pon atención porque yo no sé quién es. Eh, descifra y descubre quién gana el pleito legal. A ver, ¿quién escribe primero? ¡Ah! Oh, mira, Álvaro. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sí ganó? Sí. ¿En serio? Dice uno, eh, sí, un hombre tacaño. ¿En serio? Tacaño, sí. Sí, grabado. Sí, sí. ¿Cómo lo adivinó Álvaro? ¿Y ese primero que lleva tres? Y de Facebook, un hombre tacaño o tacaño, descifra y descubre quién gana el peito legal. Muy bien. ¿Por qué tacaño? Ah, ven tacaño, ven tacaño. Ven tacaño, ¿no? Sí. Aquí dice tacaño nada más. Vence tacaño. Vence tacaño. Tacaño, sí. ¿Tacabrón? ¿cómo le hizo Álvaro Recoba? ¿Quién sabe? Lleva tres, Álvaro Recoba. Está arrasando. Dice, si él tiene el juego, no se vale. Dice Daniel más. Él tiene el juego, no se vale. El dos. Vence, tacaño. Ah, vence tacaño. Ah, vence tacaño. Ah, a ver. El dos. El dos. También está fácil. ¿Cuál es el concepto? Ok. Este es para YouTube. Ese me juega todos los días, dice Yoshi. ¿Cuál es el concepto? Felipe Chávez, ya no juego. <risa> <risa> ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Ahí... Tren de hey, actualizar. Mars. Mars. No, pero Eduardo Gusago le puso primero. Tren. Ah, sí, Eduardo. Eduardo ganó. Eduardo Gusogo. Es más, creo que hay más antes. No, no, no, a ver. Sí, no, está bien. Eduardo Gusogo, ¿verdad? Bravo. Estamos siendo legales, ¿eh? La verdad, no crean que... No, yo lo dije primero, no. Estamos siendo legales. si sí está... ¿Dónde está la pluma? No sé. Ah, yo lo no tenía... Se te cayó por ahí, seguro. ¿Cómo? ¿No? ¿Por Hay un duende. Sí, duende. Oye, sí. sí. Eduardo Gusogo. Eduardo Gusogo. Uno. Oye, pero se los está llevando Álvaro. Recoma, ¿eh? Sí. Tranquilo, cerebrito, le dice Gerardo. <risas> Tranquilo, cerebrito. ¿Y esto. Ya estoy buscando, estoy buscando. Esto, ¿no? Eh, está difícil, pero, A ver, vamos bueno. a ver. Este, este sí lo creo que el sí lo sepan. Sí, está difícil porque sí. no se Ah, sí se ve, sí se ve. Sí. Vamos a ver, este. ¿Qué es esto? Para la gente de Facebook y de YouTube. Los dos al mismo tiempo, ¿qué es esto? Hey, Jasmine. ¡Eh, Jazmín! ¡Bravo! Jazmín, mira. Oh, ¿Cómo man. le hizo? ¿Quién sabe, Jazmín? Chévere. Jazmín. Le atinó. Tiene uno. ¡Bravo! Jazmín le atinó primero. A bueno, vamos a ver. Tenemos otro aquí, ¿verdad? Otros. Mira, ah. si, así se te caen. Ponlos ¿no? aquí. Ahora ya sé cómo. Ya sabes cómo se te caen. Mira, las... Ahora ya sé con dónde están. Ok. Eh, eh, eh. Eso está fácil, ¿no? El cinco, sí, eso está fácil. Sí, sí. Vamos a ver. Pongan atención. Esto es para la gente de YouTube. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. ya Está poniendo cualquier cosa a ver si ganan. <risa> cualquier cosa. ¿Qué es esto? Perro, dice. <risa> en granes, exacto. Hey. En granes, dice si Hugo Rodríguez, ¿no? Fue más... No, stri Striff. Mario. Mario. Ghost. Engranes. Eduardo Oliver Cris Estrella de bicicleta En granes de bici no, no En de bici Hugo Rodríguez Hugo. Más arriba En granes No vi En Eduardo Gusogo sí. En granes Eduardo Gusogo No, y está, pero como si atina el precio Eduardo Gusogo Lleva dos Eduardo Guzobo llega, lleva dos, bravo. dos puntotes. Está a uno de alcanzar a Álvaro Recoba. Bravo, bravo. Dice, ¿cuál es el concepto? Este está chévere. A ver. Este. ¿Ese? Muy bien. ¿Cuál es el concepto? Ok, ok. Ese bueno. este es para los dos. Está, está bueno. ¿Cuál es el concepto? Ahí está. ¿Cuál es el concepto? Piensen, piensen. ¡Eh, Eduardo! ¿Eduardo? Sí, Eduardo. Ah, ah sí, Eduardo. ¡Uy, uh, oh, oh, Gusogo ya lo empató! Eduardo Gusogo ya empató a Álvaro Recuba. Eduardo Guzobo llega, lleva tres. O sea, van empatados YouTube y Facebook, a ¿eh? Este, a este sí le fue bien en la universidad. Álvaro de Facebook bien? lleva tres. Y Eduardo Guzobo de YouTube lleva tres. Nah, ese tiene la respuesta, dice yo, Bax. ¡Wow! Están empatados tres Bravo. con tres a tres. ¿Los, los desempatamos? El, Vamos a ver. El uno. ¿Cuál es el concepto? Ok. Ok ok, vamos a ver vamos a ver si desempatan Youtube y Facebook, ¿cuál es el concepto? ¿cuál es el concepto de este? Eduardo eh, ¿pero cómo le hace algo? Aquí. esto el, está muy sospechoso eduardo gusogo gente se los les voy a mostrar en pantalla como eduardo gusogo si sí fue el primero porque a lo mejor piensan que no Vamos a, hay algo tengo? sospechoso aquí <risa> algo está sucediendo vean aquí en la pantalla del lado derecho Aquí está Eduardo Guzojo, Guzogo, Pisa papeles, pone. Vamos a... Ah, no, no pero mira. mira, hay más antes. Ah, hay ¿no? más antes. Álvaro, Álvaro, Álvaro rico. Pisa. Eh, no, pero aquí está, mira, Eduardo Guzogo, aquí arriba, ¿viste? Eh... Ah, sí, mira, es el primero, sí. Sí, es sí, el primero. Ese. Vean, aquí ya no hay nada de Pisa Papeles, pisa papeles no hay nada. No hay nada, hasta Eduardo Guzogo. Pisa Papeles, y el segundo fue Carlos Loya, y después todos los demás, incluyendo Álvaro Recoba para que vean que no hay trampa, Eduardo guzodo respondió bien. Pero aquí alguien está diciendo que no escribió bien la respuesta de arriba. que está mal escrito aquí? Eh, ¿Dónde está arriba? Vamos a ver. Operación Monetario. ¿Fue Ghost in the Wall? ¿Operación Monetaria? No, no, pero sí. sí ¿Operación escribió, bancaria? Operación Francisco bancaria. Salas. Sergio, ¿Operación bancaria? dice, ¿Operación bancaria? ¿Operación bancaria? ¿Y ver bueno, Vamos a ver. ¿Operación sí, bancaria sigue aquí? ¿sí, está? Sí. Ah, pero mira. ¿Y Muya Batusay? Robo, ah, no, pero aquí. Um, pero se lo fue ah, después. No, sí, aquí sigue estando arriba. Sí, porque ¿eh? él escribe, escribe varias veces. Aquí sigue estando arriba. Uh -huh. Es legal, gente, es legal. Sí, ahí está bien. Aquí está el primero de Eduardo Guzogo. es esta. Operación bancaria, él fue el primero. Y después también fue el primero acá en... ¿En qué era? En Pisa Papeles. Papel. Ahí está. Sí, ahí está. Eduardo Guzogo ya lleva... Cuatro, le dio la vuelta a Álvaro recoba ¿Cómo ves, Andrea? ¿Cómo estás viendo esta competencia? Pues, ah, no sé, hay algo sospechoso ahí, pero bueno. ¿Cómo crees que Álvaro Guzogo <risa> está contestando todas las respuestas? Pues, no sé. Dale Goretti pues, ya pues, se enojó. Uh -huh. Pero bueno. Dice Álvaro, ya vamos me a poner Vamos a poner un poquito más de dificultad entonces. Creo que solo dos. aparecen los de los destacados por eso. ¿Cómo que los destacados? No sé. Mira, el 2 está bueno. Dice Eduardo, soy co-creador del juego. <risa> <risa> no puede ser. Entonces no juegas. <risa> Entonces ya no juega Eduardo porque es co-creador del juego. ¿Es en serio? Yo no, no, no creo, no, pues no. A lo mejor será por eso descartan a los ganadores. Es un viajero del tiempo, vivo cinco segundos en el futuro. Descarta. Gracias a Zaira Humana que nos mandó dos dólares. Hola, llegué tarde, de qué me perdí. Estamos en una competencia eh, descomunal, arrasando eh, Eduardo Gusovo con. No es fácil, eh, con cuatro. No es fácil porque tienes que tener la pregunta, responde si tienes que ser el primero. Sí, hay que ser rápidos. No hay tiempo para buscar. Mira, la dos. Es así. Está un poquito complicado. ¿Cuál es el mensaje secreto? Oh, está bueno, está interesante. Vamos a ver el mensaje secreto. Es vidente. Sí, eso está buena. A ver, no creo que la adivinen, pero bueno, el número dos. Pongan atención. Esta vale dos puntos. Vale dos puntos esta, ya estamos con las promociones, ¿cuál es el mensaje secreto? <risa> Un gatito. El número dos. El número dos, por dos puntos... Dos puntos. Álvaro Recoba, no manches. Hay algo extraño. Aquí. <risa> ¿Qué les pasa? ¿Cómo son tan buenos? Esto está muy raro. entiendo, la... Álvaro Recoba Nita. ¡Wow! Y lo empata, ¿eh? Porque era de dos puntos. Yo, yo tengo que mirar ah, en, Word, Reco... en Google si esto se puede buscar. Álvaro Recoba, wow, dos puntos. ¿Ya tiene cinco? No, ya, ya superó a Eduardo Guzogo. Porque valía dos puntos, no manches. ¿Ya lo rebasó? Dice Álvaro recoba ya no juego, ya gané. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Está aquí. <risas> Esto ya es un juego de Facebook contra YouTube, dice Yoshi. Hay mano negra, hay, dice Daniel Max. Excelente, Álvaro. No manches, Álvaro ya superó 5 a 4 a Eduardo Cusobo en un solo madrazo. ¿Cómo le hizo? Yo, la verdad, no, usar clave Morse tentativamente. ¿Por qué? Usar clave mor Morse 70, dice. ¿Por qué dices Morse. ¿Dónde le ves lo Morse? Tenta. Sí, usar clave Morse se por tenta, qué morse? tentativamente. Dice usar clave morse tentativamente. Uh -huh, uh -huh. Morse 70. Tenta. Usar clave morse tentativamente. Sí, sí, sí. Ay, qué jalada. Yo, yo, está fácil y yo estoy este yo pensé yo yo me voy más lejos. Era nada más leerlo. usar clave morse tentativamente. ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Vamos no, a poner parece. más, vamos a poner más. Yo pensé, ya está, ya me enojé con Álvaro Recoma. No, no, no, vamos a poner más, esto no se gana tan fácil. <risa> <risa> Mira, acá hay uno. A ver. uno está bien. A ver, vamos a ver, el uno. No, mejor, ah, ya sé, el dos. Vamos con estos dos. El, el uno y el dos. Vamos primero... Ya vamos a desempatar esto. ¿No será que Facebook a veces no salen algunos comentarios? Pásame. ¿Cuál es el concepto de este de esta imagen? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál de estos? ¿Cuál es el concepto? <risa> Escriban, piensen en vez de, de escribir otras cosas. Ya, ya, ya, ya, ya pusieron, piensen, eh. piensen, piensen. Eso. Ver, fue. Muy bien. ¿Quién fue el primero? Vine lobo, Lobito, ¿no? Ah, no. No, no, no. no, no. Fernando, Álvaro, Imura. Y Imura, y por fin, ¿eh? Por fin y Mura ¡Bravo! Por fin y bur, y Mura Por fin tiene una. Sí la había adivinado a varias, pero no había sido el primero. Por Excelente. fin Imura. Muy, Muy bien. Muy bien. Y Mura batusai, es, batusai. Este extraterrestre está peleado. Y Mura Batusai. Quiero ponerse en segundo. Bueno. Es diferente este juego. Es arma las piezas y dime qué es. Arma las piezas y dime qué es. Es el número dos. ¿Qué es? Ya está. Jazmín, ya la primera que hay mujer que tiene dos. ¡Bravo! Jazmín tiene dos. Sí, jazmín, órale. Jazmín tiene dos. Eso, jazmín. Jazmín lleva dos. Eso. Muy buenas, jazmín. Muy buenas. Sí. Este cinco está bueno. Ah, ah esto está bueno. Pongan atención. Este es valor dos puntos. ¿Sí crees que sea de dos puntos? Mm, sí, porque está difícil. Sí. Y valor dos puntos, gente. Valor de dos puntos. Este es para Facebook o para YouTube. ¿Qué es esto? No, no es chancro. <risa> no, bueno, sí parece Gonorrea, pero no tampoco. <risa> Tampoco es gonorrea, sífilis, están cerca, cerca sífilis, están cerca. No, no es la luna. Ahí está, ¡Eh! ya tenemos, uh! tenemos a Rebeca. Rebeca, no, mira, le ganó Seba, Seba no, le se ganó, arriba. Seba le ganó oh, a Seba. Rebeca, uh! por fin Seba, Seba le ganó a Rebeca, uy Rebeca, uh! ahí vas a tener dos puntotes. Sí. Te ganó Seba. Uy, dos puntos para Seba. Seba. Era un aguacate, sí. Y dice Andrew y yo. acné dice Lisette. Otra que me roban, dice Andrew. Aguacate, no, no, no. Vean, vean, vamos a ver qué es legal. Este vamos es a HB. Avanzar. Hay uno que encontré que está bueno. Vamos a revisar quién puso aguacate primero para que vean que esto es... Esto, transparente. esto es transparente, mira aquí Andrew que es el que está alegando, Andrew dice aguacate, pero arriba de Andrew está John Cruz, Eduardo, está Eduardo, está Ariel Angel, Max, uh -huh. está Rebeca y Sebas en primer lugar, Seba, aguacate, mira Mar, le había puesto fresa, una luna, Jaimito había puesto luna, luna, Sí, el primero, y ahí está, el, el primero, primero fue Seba, sí. Seba, vean, vean, aquí es todo legal. Seba es el primero antes de Rebeca, para que no piensen que esto es arreglado, para que no se peleen, esto es legal. A mí me gusta no, ser bien legal, ser bien correcto, no hacer trampa, porque a mí me enojaría mucho que, que hicieran trampa o que no hicieran bien el conteo. Ahí está, se lo estoy mostrando. Dice, yo estoy antes que Seba. Creo que no Smart Drone. No, no, no hablo. Creo que no Smart Drone. Aquí hay una muy buena. Dice, lo del tren de aterrizaje me la quitaron tampoco. En serio, estamos revisando bien. Sí. Sí, sí, a la chingada, dice Francisco Salas. <risa> sí, sí, sí, a la chingada. Este chingo. Está ah, bueno. ¿Cuál es el mensaje secreto? Este vale dos puntos, ¿sí? Sí, sí que está bueno. Uh -huh. Sí. En la K, a ver... Ok, ok. Eh, este vale cinco puntos, no digo dos puntos dos puntos, dos puntos. dos puntos. Dice, ¿cuál es el mensaje secreto? Dos puntos para Facebook y para YouTube. ¿Cuál es el mensaje secreto? ¿Cuál es el mensaje secreto? Número 5, valor dos puntos. ¿Cuál es el mensaje secreto? Enrique. Enrique, a ver, vamos sí, a ver. tú tienes, bájale ahí. <coughs> no, Jordi le ganó. ¿Sí? A ver, vamos a ver, vamos aquí a verlo directamente desde la imagen. ¿Parmito? Vamos a ver, ¿quién es, quién puso? En la cantina te esperamos. En la cantina te esperamos. En la cantina te esperamos. En la Enrique. cantina... En la catina te esperamos. Enrique, ¿verdad? Sí. Enrique, uh. Filos, no, no es Enrique, es Filo, esloveno. Ah, Filo. Filo, esloveno. Ah, sí. Filo. Ahí está. Después fue Enrique. Casi. Después el niño Polilla. Casi, Enrique. Es Filo, esloveno. Ahí está. Dos para puntos. Que, para que bravo. no digan, ahí está, dos puntotes, Filo, esloveno. Bravo, bravo. Filo, esloveno. A ver, ¿cuál es el que sigue? Eh, no sé si el uno, pero lo veo como bien difícil, entonces, no sé si quieras ese. Sí, que valga cinco puntos. Sí, cinco puntos. <risa> ese, sí. ¿Sí? Sí. Sí, está bueno. Chingue, por qué no le entiendo ni viendo la respuesta? Por eso está bien difícil, eso está bueno. Ese vale cinco puntos. A ver, puntos. cinco puntos, gente, cinco puntos. Empatan al número uno. Aquí empata al número uno o el número uno se los lleva de calle. Exacto. No sé si yo pienso, yo pienso más allá y será muy fácil, pero a ver, ustedes. Descifra el mensaje oculto, cinco puntos. pongan atención, YouTube y Facebook, cinco puntos, adivina el mensaje oculto. Ahí se los voy a poner, tómense su tiempo. <risa> cinco puntos, número uno. Descifra el mensaje oculto. Vamos a ver por cinco puntos. Por cinco puntos. ¿Qué es el mensaje oculto? Ah, mira, Paola. Paola, la reina de los morollos, ¿en serio? ¿Sí? Mira, mira a ver si está igual. Sí, sí a ver, vamos a si ver. Si está igual que la respuesta. A ver, vamos a ver. Uh, sí, uh, sí, Paola. Paola, la reina. la reina de los morollos. Bravo. Wow, la reina de los morollos lo pudo resolver. Bravo. La reina de los morollos. Catalina guardó las esmeraldas. ¡Wow! Un, ¡Bravo! Un, un aplauso porque ya empató al número uno. Cinco. <ríe> Con cinco puntos. Vamos no porque ver. la reina de los morollos se la rifó. Sí. ¡Wow! Muy, muy bien. La reina morolla está en YouTube, ¿verdad? Sí. Sí, Paola está en YouTube. Exactamente. Wow. Bravo. <risa> y Dalia, guau, wow, pues qué chido, dice Dalia <risa> Goretti. <risa> wow, ah, hola. Wow. Ya están empatados otra vez YouTube y Facebook. ¿Quién va más? ¿Quién va más? ¿Están empatados? Está empatado Paola? Paola con Álvaro Recoba con cinco y cinco puntos. ¿Solo los dos? Sí, uh, solo los dos llevan cinco puntos. Listo. El cuatro está bueno. ¿Cuál es el concepto? A ver, bueno, vamos vamos a ver si hay desempate, vamos a ver quién más se sube. Jazmín tiene dos puntos, Eduardo Guzago tiene cuatro, está uno de alcanzar a los de, a los de cinco, y todos los demás llevan uno. O sea que en primer lugar está Álvaro y Paola. Está en segundo Eduardo Guzogo y en tercero Jazmín y todos los demás en cuarto. Vamos al número cuatro. Pongan atención y cuál es el concepto para la gente de Facebook o de YouTube. ¿Cuál es el concepto? Y está fácil, fácil. Sí. Ah, sí. Sí, está fácil. Aquí ya está, respondió. escondió. Vamos hey, a ver. ¡Eh, Paola! ¿En serio, Paola? Sí, sí. No, le ganó Álvaro, mira. ¿Sí? Sí, mira, vamos a ver aquí en pantalla. Aquí está Paola, dice Bárbara, ah, Bárbara sí, de Álvaro. Candado, pero Álvaro le ganó. Mira, Álvaro, sí. Álvaro le ganó. Oye, sí, le ganó sí. por un pelo de Uy. rana calva. Por un pelo de rana calva, Álvaro recoba, le quita el no. trono a la reina de los morollos y se queda con seis puntos. Seis puntos. Álvaro, seis puntos. Seis puntos, wow, ese sí, Álvaro es bueno, ¿eh? Sí, sí. Hay sí. que llevarlo a Yopardi, ya no existe Yopardi. Está bueno, bueno, es Álvaro, rápido. Álvaro recoba seis puntos. Es que lleva uno, lleva seis puntos. ¡Wow! Álvaro, Álvaro Recoba por Facebook, está sacando la casta, ¿eh? Sí. No se ha dejado, no se ha dejado. Pero ya bloqueen, lo dice Jaimito Jr. Strife eh, eh, Paola, Reina de los Morollos, es usted en una máster. Álvaro, desbloquéame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Álvaro? Hagan paro. <risa> no, no, ya me voy, dice Álvaro Recoba. Dice que ya se va. Desde hace rato, se quiere retirar campeón, ¿verdad? Pero pues este no es que no hemos, ¿Cuántas, cuántas, hemos acabado. ¿Cuántas hacemos más? ¿Cuatro? Cuatro más, sí. Cuatro tres. más. Este es número tres está bueno. Voy a hacer cuatro más para finalizar, ¿ok? Sí. Algunas van a valer dos, algunas van a valer cuatro, algunas van a valer cinco, otras van a valer uno. Dale a Goretti enojada, enojada porque no ha podido eh, responder tres. a tiempo. Dice Alicia Martínez, es neta. Bueno, entonces, solo cuatro y mañana seguimos. Una de diez puntos, dice Felipe, ¿no? Tú con Pero póngase en las pilas porque no contestan rápido y es que el que conteste ¿El rápido. Sí, el tres está, está bueno. A ver. Oh, este sí. Está chévere este, sí, está bueno. Mm. Mm. Ah, sí, sí, sí, está bueno. Que valga. Tres puntos, ¿te parece? Sí, ese está bueno para varios. Tres veces. puntos, el número tres, pongan atención, YouTube y Facebook. Tres puntotes. ¿Cuál es el mensaje secreto? ¿Cuál es el mensaje secreto? El número tres, pongan atención, ahí está en pantalla. ¿Cuál es el mensaje secreto? Aceleren su internet. <risa> Todavía no, todavía no. no. No. Todavía no. Ahí está Filo, ¿no? Filo. Están, está, pero, Filo. Pero, Filo. pero, pero, tibios. Filo, sí, sí lo, sí lo puso ¿Sí? Filo, sí. Mira. ¿Dónde? Filo. ¿Pero sí lo puso bien? Ah, sí, muy bien. <risa> Filo. Muy bien. Sí, Filo se lo está llevando. Sí, Eduardo Guzodo. vamos a ver. La repetición... Y estamos viendo la repetición que Eduardo Gusovo puso, aprende karate, y esa no era la respuesta correcta. Pero después viene Filo Esloveno y él puso aprende más karate junto. ¿Se la damos por correcta? Sí, sí, sí, sí, está, está. bien, sí. Les faltó de... la máscara, más karate. Exactamente, y él fue el único que puso aprende más karate, aprende más karate, después hasta Kemi Omura, fue el siguiente que puso, sí. aprende más karate. Entonces fue Filomeno. ¿Cómo se llama? Filo. Pero Filo ya tenía aquí. Sí, él estaba ¿Filosloveno esloveno uno. Sí, participando, ya estaba. Y tenía tres. Lleva, llega a cuatro, Filo esloveno. Llega a cuatro, uh. aprende más karate. Sí. ¡Wow! Este sí que está bien bueno. Aprende más karate. Pues sí, estuvo bien. El cinco. ¿El cinco? Sí. Ah, está bueno. Eso está bueno. ¿Que valga cinco? Tres, tres. ¿Tres? Sí. Bueno. <risa> Aquí vamos. Que, que se esfuercen. Va a valer Muy tres bueno puntos. Cerebro. Está bueno, pongan atención. Descifra y descubre el mensaje secreto por tres puntos. A bueno, ver, vamos a ver. El mensaje secreto. Tres puntos, vamos a verlo. Pongan atención ahí. Descifra y descubre el mensaje secreto. A ver, a ver. ¡Eh! Filos noveno, ¡Wow! <risa> Filos noveno, sí, filo. Filos Novelo se los está llevando de calle. ¿Dónde está Filos Noveno? Filo, ya abajo. No, más abajo. Más abajo. ¿De ¿Más abajo? Sí. A okay. ver. Los prisioneros escaparon Filos Noveno Es el primero, como ustedes pueden ver aquí arriba, oh. no hay más. Y Filo es el primero que puso los prisioneros escaparon Filo de Facebook. Sí. Filo de Facebook llega a Tenía cuatro y tres, siete puntos. 7 puntos. Filo Noveno, siete puntos en Facebook. ¡Bravo! Es el que va ganando hasta el momento, ¿verdad? Sí. Siete puntotes para Filo Esloveno. Este sí está bueno para que ahí viene. Filo Esloveno ya le quitó la corona a Álvaro Recoba en Facebook. Está peleado es extraterrestre. Los de Facebook siguen ganándole a los de YouTube, ¿eh? Ajá. Uh -huh. ¿Qué querrá decir eso? Y eso que tienen un, un retraso. Que están retrasados. Los de Facebook están retrasados y aún así van ganando. Sí. Me refiero a que va retrasada la transmisión. Sí. La transmisión va retrasada en Facebook y van ganando. Eso está bueno. Es wow. El 5. Ah, esto está fácil. Está bueno. Ese. Está bueno. Vamos por un punto, ¿no? Sí, un punto. Un punto. Vamos por el punto. A ver, que los de Facebook bien. están retrasados observen y van ganando. Bien. <risa> vamos vamos bien, a bien. ¿Qué es esto? Observen bien. ¿Qué es eso? ¡Eh! Ahí está, filos lo uh -huh. otra vez. No manches que filos lo otra vez. Vamos a la repetición. Vamos, vamos dos, ¿cierto? O sea, que faltan solo dos. Dos, dos. Dos. Vamos para a que la repetición. Gane. Exacto. Mira, aquí tenemos a ah, flauta. Filo, sí. Filo. Y se dio el lujo de poner una flauta. Muy bien. En lugar de poner flauta nada más para rápido, puso una flauta. Muy bien. Y le ganó a Yasmín o a Jasmine, eh, que se podría haber subido con tres puntitos. Y Mura Batsusai también le seguía de cerca. Okay. Ah, pero le puso silbato. Jordi, el niño Polilla, y hasta acá Álvaro, Álvaro Recoba y el Filomeno se los está llevando sí. a la calle. De faltan pronto, dos, Filo. faltan dos. Filo llega a ocho puntos, Filo llega a ocho puntos, este y faltan bueno. dos. Este cuatro, el cuatro está bueno. No se vayan a enojar, ¿eh? No de, se enojen. De todas maneras, hacemos otro, otro jueguito de, similares a estos este, en las siguientes transmisiones o así. O, hoy porque se nos ocurrió. Sí. Pero no se enojen, no se enojen. Vamos a, a hacer más. Este hoy fue un, una, una dinámica y vemos qué tal resulta. Y a ver si luego hacemos algunos jueguitos así, ¿no? Sí. ¿Cuál dices? El... ¿Cuatro? Este. De cuatro. Sí, está bueno ese. Sí. Descifra y descubre lo que hizo el contrabandista. Ok. Muy bien. ¿Cuántas le damos a estos? ¿Cuántos puntos? Mm, dos. ¿Dos? Sí. Descifra y descubre lo que hizo el contrabandista. El número cuatro. Descifra y descubre lo que hizo el contrabandista. Ah, mira, Filo. ¿Filo otra vez? <risa> sí. ¿En serio? Sí. No manches, neta. ¿no? Falta uno. ¿En serio? Ya sé. Se, ya Para se que esté cerca a ganar. Vamos sí, a ver filo. la repetición, vean cómo está aquí Carlos, cómo chingados, ¿no? Dice Carlos, Elena, hola, hola, yo, hola, yo, Fabián dice, hola, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Lizard dice, invocó al diablo, y el siguiente es Filo contrajo trajo tapete. Trajo tapete era la palabra cor correcta. Y yo no entiendo por qué dice trajo tapete. Si aquí dice trajo tapete. Si trajo tapete. J, sí, J. Qué tonto soy. <risa> qué, <chistoso. risa> qué tonto soy. Si dice trajo tapete. Trajo tapete. Tra. Soy un tonto. Y Filomeno. Es tan, tan, este, ordinario Que le atina a todas Yo, yo hubiera <risa> oh, puesto trajo, pete Y dije, ¿por qué pete? Pero no grana, es, pero que está la J. Trajota uh -huh. jota. La Bueno, pues eh, Se llevó ya, falta diez, uno Falta falta uno, uno pero Filomeno Ya lleva 10 puntos ¿De dónde eres Filomeno? Uf. Filo, dice Todos los de Face vamos a celebrar al ángel Ahorita, dice Filo Esloveno uh -huh. ¿De dónde eres Filo? Vamos por la última, ya nada más que valga cinco puntos. Para que empate Paola, es la única que puede empatar Paola. Con eh, cinco Eduardo puntos? Guzogo puede llegar a nueve. Álvaro Recoba puede ganar. Pero si Fijo <coughs> no la contesté la contesta otro, son cinco puntos. O sea, son cinco puntos estos. Son cinco puntos, ajá. Exacto. Para que se. Sí, mira, Hombre, Álvaro, si la gana Álvaro, le gana a Filo. Si la gana la Reina Morolla, empata a Filo. Uh -huh. Y los demás, Eduardo Gusogo, quedaría con nueve. Y Mura y todos los demás, pues, quedarían con seis. A ver cuáles son no las pilas. Ese las está, está muy este? fácil, el dos. Mejor hay que escoger, es una más difícil, ¿no? Uh -huh. A ver, si está difícil... Uh -huh. Ah. Sí, está difícil. Bueno, sí, va va, va, va. Cinco puntotes. Cinco puntos. Dos pueden ganar. La reina Morolla puede empatar. Sí. Los demás les pueden arrebatar la gloria a otros. Por cinco puntos, número dos. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Si Filo no se pone chingón, lo pueden chingar. Estas son, con las reglas cambian. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál a ver, es? A ver, a ver, piensen. ¿Cuál es el concepto? ¡Eh! <risa> ya pudieron... ¿no? <risa> Álvaro. <risa> no, no fue Álvaro. Álvaro sí. Casi ganaba Álvaro, no puede ser. No, mira. Ah, mira, no, fue no, otro. No. Álvaro estuvo, Álvaro está aquí. A segundos. A segundos de ganar. Casi te lo llevas, estuviste a segundos. Este es Álvaro. dice. Álvaro y arch... arriba Akemi. Akemi Omura es el que puso archivo Uy. muerto. Aquí está su mensaje archivo muerto. Y el segundo era Álvaro. Álvaro Uy. se iba a llevar el premio. Casi. A Kimma le arrebata le rebata la gloria y se la da a Filomeno ¿Cómo ves? Cinco puntos aquí en... se la re, se la retacó y se le regaló la gloria a Filomeno así que Filomeno campeón de este primer evento de eh, Adigma en vivo así que Filo felicidades Filo Alexa ¡Cabó! las fanfarrias por favor las campanas Miren, ¿cómo te... Alexa cancela Alexa volumen 7, Alexa las fanfardias, Alexa cancela, Alexa volumen 7, las fanfardias, Alexa las fanfardias. Fanfaria de Banda La Carcaña en Spotify. <risa> Alexa ya cancela. Fanfardias bien feas. Bueno, pues ahí está, mi buen Filo, Filo esloveno de Facebook o no. ¡Bravo! Seguros es que no era aquí hay algo encerrado, dice Elisep, dice, no, pues estuvo bueno, ¿no? No se enojen los demás, fue legal, lo hice lo más legal que pude haberlo hecho, así sí. que Filo, ¿de dónde eres, Filo? Mándanos un WhatsApp o oh, llámanos Filo, a ver, déjame poner el número. Sí, llama. Llámanos, Filo. Que nos llame Filo para poder tomar sus datos. A ver, vamos a esperar la llamada de Filo. Filo es un robot, dice Eduardo guzodo Es un robot. <risa> no. O sea, Álvaro recoba. yo me yo, yo sentiría mal porque la Caso. verdad. Porque la verdad le quitamos el triunfo a Álvaro Recoba. Estuvo cerca y lo hizo muy bien. Es que Álvaro lo hizo muy uh -huh. bien. Y ganó muchos, pero valían un punto. Y cuando yo empecé a dar de dos, de a cinco, pues uh -huh. es donde lo alcanzaron y lo rebasaron. Sí, sí. O sea, la culpa la tuve yo por, por dar más puntos en las otras. gracias está preguntando cómo se llama el juego. Ah, se llama eh, Adigma, pero no creo que esté en venta, ¿eh? Les digo que... A ver, busca si está... Bueno, yo no lo busco. Bueno, no tengo. Vamos a ver si, te, si entra la llamada. filo filo en la cantina, pero alguien estaba contestando en, eh, por WhatsApp también, ¿no? Bueno, pero Filo Filo, llama o algo. <coughs> o si no. Sí, Filo el llama. El premio se lo damos a otro. Llama <risas> Filo porque si no se lo lleva Álvaro Recoba. Sí. Sí. Si no llama a Filo en la siguiente. A reclamar es... su premio. Ve 24 horas pasa al siguiente que sería Álvaro Recoba. Álvaro Recoba sería el segundo. Si nos llama, Álvaro Recoba. Pero mira, si ¿sí tienes abierto el. Sí, tengo abierto ¿Sí? el cosito. Aquí está. Ah, bueno. ¿Será que le da pena? No sé. Vamos a esperar a Filo, Filo. ¿Te da pena, mi hermano? De hecho, ya ni contesta. No, se fue. Qué raro. Gana y Estará se. Estará llamando. Bueno, esperémoslo un rato. Vamos a esperar a Filo. Mientras tanto, pues. ¿Será Filo? No, este es Álvaro, este es Álvaro. Hola, buenas noches. Bueno. Hola, ¿eres Álvaro o eres Filo? <risa> Álvaro, dijiste que quien llamó primero. <risa> Estábamos esperando la llamada de Filo. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo le, ¿Cómo le hacías para responder tan rápido? Pues nada, yo creo que ya tengo sueño y estaba soñando. Ah, ¿y por eso respondías tan rápido? Mi mente ya estaba imaginando cosas. Oye, Álvaro, ¿ya habías jugado este juego? No, nunca, pero sí, sí, soy de ese tipo de juegos de mesa. Ah, si sí te gustan los juegos de estos o crucigramas y eso. Así es, así es. Qué padre, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? Pues está el de. ay, espejo el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. de. El que igual, el que es de preguntas de cultura general. Ah, ¿uno se llama? No. No, no. Ay. Ah, se me fue, se me fue. Perdón. Se te fue, pero uno de, de preguntas de cultura general. ¿También te gustan responder ese tipo de preguntas? Sí, sí, sí. Y también tengo una aplicación en mi celular que, que me manda preguntas así al azar. Ah, de todo tipo. O sea, ya está, ya está entrenado, Álvaro. Eh, bueno, mira, vamos a darle 24 horas al participante eh, ganador. Si no llama, tú serás el acreedor. ¿Tú eres de, de qué parte de México eres? Maratón, maratón, exactamente. Mira, ya, apareció. México, ¿no? mira, ya apareció filo. Estoy llamando, pero no entro. Ok, mi hermano, ¿de, <risa> de, ¿de qué parte de, de México eres? Yo soy de Puebla. ¿De Puebla? ¿Qué, qué te parece? Sí. Si pero ahí apareció Filo, mira. Le mandamos un regalo para Álvaro y otro para pues sí a los dos entonces mándame tu dirección mi hermano para que te mandemos un, un obsequio claro claro Por, sí, perfecto. en WhatsApp me manda la dirección vale ahí vale, estás saludos bye saludos ahí, bye, está. María, bye. ahí está Álvaro que, eh, que ahora sí Filo vamos a, a ver a Filo Filo Llámanos ahora sí. Gracias a Zaira Humana, que hice para que compre el tecito para el resfriado. Gracias. gracias. De hecho, estoy sudando. Yo creo que estoy sudando no, ya la se enfermedad. Nos juega, ¿no? se me fusillo también. Sí. Los... Vamos, gracias, Zaira Humana. Gracias por ser tan humana, Zaira. Ah, yo creo que estoy sudando la, sí, la, la enfermedad, la porque grupa, sí. estoy, pero sudado. Eh, muy bien. El filo, llámanos. ¿dónde se dice que por WhatsApp? Dice llamada perdida, será. Sí, yo creo que es así. Ah. Hola, mi Auslack. Soy Filo. Filo es nueve. Ahí llamo. Ahí está. Yo, yo creo que en realidad Álvaro debe de llevarse ese premio. Uh -huh. Hola. Muchos saludos para todos. Hola, hola, Filo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi Auslack? ¿Cómo están? Bien, mi hermano, mira, estamos escuchando tu audio. Fuiste el ganador. No. ¿Por qué dices que Álvaro se tenía que haber llevado el premio? Mi OZolac, pues... Yo creo que sí, ¿no? Yo apenas acababa de llegar Dicen los chicos que él tenía Más tiempo, pues adelante Pues sí, pero del premio del buen Pero contestaste muchas ¿Cómo lo sí, ¿cómo hacías bueno. tan rápido? No sé, solamente puse atención, chicos Pongan uh -huh. mucha atención y sale. ¿A qué te dedicas, filo ¿A qué me dedico? <risas> Todavía me mantienen mis papás uh -huh. ¿Cuántos años tienes? Mantenido Treinta y dos, treinta y dos. Treinta y dos, pero todavía te mantienen tus papás. <ríe> así es, mi Oye, ¿y juegas este, este tipo de juegos, crucigramas o este tipo de, de preguntas raras, extrañas? No, no, primera vez, primera vez jugando este tipo de juegos. ¿Nunca habías hecho exámenes así de estos tipo secuencias y cosas así? No, nunca, me nunca, nunca. ¿Nunca has considerado que tienes un IQ mayor al de tus a, <risa> gente de tu alrededor? ¿Será? ¿Ustedes creen, chicos, sí, para no esas cosas? Sí sí, sí, sí. ¿No, no, nunca te has como puesto a pensar de ah, lo hice más rápido que sí, los demás. <risa> no, la verdad, no. No soy tan narcisista, chicos, por mm. siento. Pero bueno, en no, la gente no te dice, oye, eres muy inteligente. <risa> era mío selecto ahorita ahorita tú que me están diciendo ustedes ya me están halagando demasiado muy bien bueno estuvo estuvo bueno que participaste sí. y que llegaste arrasando con las respuestas muy rápido o, a, o eh, tienes mucho tiempo en el celular o en la computadora todos los días aquí en la compu trabajando lo que se pueda casi siempre todo el día en la compu ok y bueno con respecto a lo del programa, ¿por qué nunca habías llamado? ¿Siempre nos escuchas? No, ¿cómo que no, Meowslack? Sí, una vez tú pasaste una de mis historias en tus comienzos. Ah, bueno. Una vez te dominé por Paypal y me contaste mi historia ahí. De, ¿De qué eran? De los chicos que no tienen rostro. Ah, Que ah. se hacían ideales y no tenían rostro. No sé si la recuerdas. No, ¿eso hace cuánto fue? Uy, Meowslack, desde antes de la pandemia, cuando apenas comenzabas en el YouTube. No, en YouTube, pues, hace 15 años, imagínate. No, no, pero con tus transmisiones que te llamaban y contaban sus historias. No sé, quizá unos seis años. Bueno, mi hermano, pues eres el ganador de un extraterrestre. Nos gustaría hacértelo llegar por contestar tan rápido y saberte las preguntas que para nosotros fue sorprendente. <risa> ¿Será mi Bueno, muchas gracias, pero... De verdad no le quieres dar a Alvarito ese premio. Sí, también, le vamos a dar uno a él y uno a ti. Ay, Diosito, los dos ganadores. Bueno, sí. excelente, me parece perfecto. Claro, entonces mándanos, por favor, tu dirección y nombre completo, dirección, y mañana hacemos los envíos. Bueno, está perfecto. Muchos saludos, Andrea, también. Saluditos. Y, y a todos los competidores. Eh, claro. Les voy, les voy a mandar un, un libro de, de criptozoología de, de mis tomos. Ok, oye, puedes mandar unos saluditos ahí a unos de tus fans acá que tengo familiares? Claro, Para sí. que luego vean esta transmisión. Claro que sí, ¿a quién? Les voy a mandar un saludito al Rookie Solis y al Antino también, al Batito. ¿Ellos están en, en la transmisión o lo van a ver? Lo van a ver, lo van a ver, porque ya están mimidos ahorita. Muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo. ¿Qué parte de México eres? Aquí estoy en Querétaro. Ahorita mi oslo en Querétaro. ¿no? En Querétaro Rock. Muy bien, mi hermano. Entonces, pues, eh, qué bueno que participaste y te vamos a enviar tu regalo. Mándanos tu dirección completa igual a Álvaro que nos mande su dirección en el WhatsApp y pues eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Bye. Bueno, mi oslo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buena noche. Descansen. Descansen. Mi oslo. Bye, mi hermano. Saludos. Bye, bye. Pues ahí está a nuestros dos ganadores. Eh, incluso, mira, se, se vio muy humano diciendo que, que mejor se lo llevara a Álvaro. Mm. No sé si porque no querían el extraterrestre o porque... ¿Por qué? ¿Por qué quieres? A lo mejor ni quería el extraterrestre. Ah, no hay que mandárselo ya. No sí sí ah, lo que no, pasa no, es que, que él se dio favorita. cuenta de que primero había llegado Álvaro. <risa> <risa> bueno les vamos a mandar Álvaro y, y este y Filo, pónganle sus direcciones hasta Puebla y hasta Querétaro. Les vamos a mandar pues sus obsequios. Les agradecemos mucho que hayan participado y toda la gente que los demás que también ganaron pero no se llevan premio eh, no se enojen y sí. Les vamos a avisar si hacemos otra dinámica igual. Mañana pensamos que ojalá amanezcamos mejor y podamos tener un tema para poder compartirlo con ustedes. Pero más adelante, si les gustó la dinámica, pues podemos hacer otro tipo de jueguito. Lo podemos hacer nosotros, lo inventamos o hacemos algo nosotros. Y de esa forma les podemos hacer llegar también obsequios, porque tengo playeras, tengo gorras tengo los libros de criptozoología, tengo figuras, y me gustaría que, que ustedes los tuvieran, entonces sería una buena forma de agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Les mandamos un abrazo. Antes de despedirnos, ¿quieres decir algo? Sí, me voy a despedir de Ghost, eh, de Katy, que está por ahí, eh, Isabel, eh, a quién más por aquí, a jugito a Andrew, a John, a Paola, a Ángel, eh, a todos, muchas gracias por haber venido hoy, y bueno, la pasamos chévere jugando ese jueguito. Sí, estuvo muy chido. La pasamos muy bien, gracias gente, por acompañarnos, y a pesar de que estamos enfermos, pues qué bueno que nos podemos reunir un poquito, y esperemos que mañana estemos mejor. Los queremos mucho, les mandamos un abrazo, cuídense, descansen, sueñen bonito, y gracias, gracias por siempre estar acá con